Joder, con el esqueleto. ¿Y ambos, ya, ¿estás visto? Ah, vale. Vente para acá, anda. Joder, que me ha atacado el agua. No, oh, básicamente, vente para acá. No, no. <risa> Uy. Pío. Hola. Hola. ¿Ya estamos en directo? Sí. ¿Ah? Bueno, ¿qué hacemos? Pues vamos, me voy a hacer una mesa de crafteo A ver... ¿Te la hago yo o tú te la haces? la hago yo Venga, yo voy a coger madera, ¿vale? Vale... Yo ya la tengo hecha, ya... ¿En serio? Sí... ¿Dónde está? Aquí arriba! ¡Ahí! Nos, nos buscamos un sitio para picar. Mira, si hay una cueva. ¡Uy, ten cuidado! ¿En dónde? Mira, súmate. ¡La rabín! Ten cuidado. La voy a hacer shift y voy a ver. No, no, no, espérate. a ver estaba vaca espérate. Vamos primero, vamos a poner... Vamos a hacer una mesa de vamos a hacer herramienta, ¿vale? Y ahora bajamos, ¿vale? ¡Madre mira. mía! Ven, mira, mira, ven. ¡Qué rabín! aquí dijo la mesa de Vale. Yo tengo ven. otra. ¿Crees que...? Sí, que... Si sí, que la podemos hacer una casa de mesa de crateo. Veo. Mira, sale un sistema para bajar fácilmente, ¿vale? ¡Uah! ¡Buen! no bueno, Se me pone. ¡Ay, encuentro una cueva! Sí. Cuenta tu carbón. Bueno, pero vamos, vamos a bajar, no, no quiero bajar aquí abajo. No, que si no caigo y me muero. No, porque, no, porque he puesto un sistema para poder bajar. ¿Qué puesto agua? Agua, Vamos ¿Ah? Agua de bajar, visto? El agüito para poder bajar por ahí Ven, pero no te vas a tirar por aquí No, la te vas por aquí por la, por la... No, por aquí, bájate por la cascada Ven ¿Por dónde? Por aquí, súbete aquí, ven Por aquí, bájate por aquí, mira, como yo, mira Con pues cuidado pues, yo, yo, yo me hago water drop Vamos, water drop Vale, no, me bajo por aquí ¡Ay! ¡Ay! Pero, hombre, ¿por qué no, oh. ¿Por qué no me ha hecho caso de tirar por el agua? Ay, es que... Me he confundido, que yo creía que estaba aquí... Que eh, no, hombre! Anda, anda. ¿Tú sabes subir por el agua o te hago bajo una, una cadera Es que... no sé. Eh, pues, vale, subo con el agua. Pues bueno, es fácil, es ¿eh? pulsando el espacio. Toma, bueno, voy a subir a este el camino, ¿vale? ¡Vamos! Uh, Dios! ¡Adiós! ¡Un esqueleto! ¡Ay, un esqueleto! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! qué ¿Qué está abajo? ¿Qué está abajo? ¡Ay, que me mata! ¡Que me mata! ¡Vete para acá! ¡Te ha matado! ¡Me ha matado! ¿Dónde está? Voy para allá, espérate, espérate, tranquilo. Parece. Bueno, y algo que lo mato. Este tío es inútil. Este. Joder con el esqueleto. Ya, ¿me estás visto? Ya. Ah, vale. Vente para acá, anda. ¡Joder! que me he atacado el agua. No, pasa nada, vente para acá. ¡No! ¡No! <risa> Pero ya he recuperado una cuanta vida. ¿Pero cómo te la paña para caerte? Pues yo que, pues yo creía que aquí había. Voy a separar esto del agua. Anda, coge el otro que nos no, no vamos para arriba, anda. Vea cómo subo. yo que pulsar el salto, déjalo pulsado. Vale. A ver. ¿Ves? ¡Uy, ¡Eh! Y dale espalda, ¡Ah! pero... Bueno, pues ya, ya, ya está arriba, ¿ha visto? No pasa nada, ya está arriba, ¿ha visto qué rápido ha subido? Mira que es más lo pasando en una casica ¡Uy, la tortuga! Tortuguita. ¿Has visto? ¿La tortuga? A ver, vamos Aquí está. Si tiene un huevo. No la, sí. no la mate. No la mates ¿eh? Vale, no tiene huevo. Que son buenas. Voy a coger un poco de caña de azúcar. Pero qué pequeña. A ver, que para que ahora mismo tranquilo, hombre, ¿eh? ¿Tú como... Tú como eres ingeniero aeronáutico, ¿no? ¿No es lo Sí. ¿Y no? Ve, loco, voy enfrente. Ve a vienen todos los zombies. ¿Dónde está? Lo voy a matar zombi. Dale, dale, mátalo, mátalo, mátalo tú. Dale, dale, dale. Bien. Vamos. Vamos, sígueme. A ver. ¿Qué? El baby zombie. Monte una gallina. ¿Dónde? Nada, que solo el baby zombie. Eso es lo que corre, te mata de una... Espérate, espérate, aquí no te vas a caer, ¿eh? Que ni te lo crees. Oye, Ahora... Uy. Voy a morir ¿Para qué la espada? Es que me confundo de eso Joder, ¿dónde está mi espada? ¡Ah, aquí la tengo! ¿Pero en dónde? Y yo me confundo A ver ¿La hacemos ahora? Pues... Y otra vez tiro la espada ¿Para qué la tira, loco? No sé por qué No ¿Sí? sí que acabo de encontrar juan un pozo giganteco a ver sigue bajando ¿Qué? sigue bajando para abajo ven mira no te vayas a, a caer eh. que tú te caes mira a ver espera, espera. shift y voy ahí para adelante bueno hay agua espérate, que crees que bajé yo y explore ¿Pero que no no su... te cuida te cuida vente para acá vente para acá. Pa acá. Pa acá no que estoy haciendo shift un zombie, y un creep eh, y un creep eh. Vete vete vete, qué pilota qué pilota qué pilota vete, uh. qué pilota, vete que pilota vete que pilota, vete que. ¡Cuán, ¿Qué pilota? ¿Creep? Vete para acá. ¿Quiero que pilote? Y pues te la te mata tonto. ¡Qué zombie no puede venir. Amito. Uh. Vete para acá. Para pa acá lo suicida. Mejor era que busquemos una mina de esa abandonada. ¿Y ahí esto qué es? Porque allí hay más cofres. Claro, más y a... Maraña. Es verdad. Eh, me ha dicho que te pueden matar a ti porque a mí no... Es que yo un día en Minecraft reformé toda la mina. Sí. Abandonada y ya era nueve mal de y todo. Bueno, Está muy loco, ¿eh? Yo creo que era así. ¿Sí? ¿Qué ha hecho? ¿Ah? A ver, dímelo. ¿Qué ha hecho? Un mechero. ¿Y si va a un mechero? A ver si va a prender fuego a la casa. No, eso es para el portal nether. ¿Quieres una, una tijera? Anda, ah, no, sí. que era a a la oveja o matarla o lo que sea? ¿Y por qué va a matar a la oveja? Para tener una cama Pero la abeja puede, puede quitarle la lana sin tener que matarla, ¿tú sabías eso? Pero necesitamos comida bueno, A que todo eso no lo sabía Claro, ¿sabes ¿sabe cómo pilla comida fácilmente y, y que sea infinita? ¿Cómo? Con el trigo Ya lo sé Si no vamos sí, a picar nada A ver, pues es el tema sí. ¡Ah, ah! Vete, Vete, ya voy yo, ya voy yo Coño, pues si sí le quita vida, el Mario no parió. No me ha la cosa, vale, es Que ah, ah, que voy para allá. Vete, vete, vete, vete. vete. Que había dos esto, se le he matado. Vete, juega para la casa. Oh, Mamma mía. Ah, ah, ¿Qué? ¡Que me ha matado el zombi! Anda, mátalo, coge mi cosa. ¿Qué? Por eso para si no afuera y coge tú las cosas que están ahí. Mira, <risa> adiós, ¿Qué? madre mía, ¿dónde está? Aquí estoy. Pues rápido, coge las cosas que se van. ¿eh? Voy. Corre que te sigue un creeper, corre. ¿En dónde me sigue? Sigue, sigue, sigue un creeper, corre. Vente uh. para acá. Sigue para adelante, sigue para adelante. Ya lo mato yo, sigue para adelante. coge mi item. Uh, está muerto. Se va a matar. Toma tu cosa, ven, ven, vente para acá, vente para acá, vente para acá. ¿Para qué, ¿Para qué vale la. La. ¿El qué? La larga. Eso lo funde y puede hacer como una cosa de un regalo. Ah, sí. A ver. Oh. ¡Ah, para que me mata! Te da un susto. Me ha quitado mucho de vida, ¿sabes, loco? ¿A ver cuánta? Pues toda la vida, me ha dejado con medio corazón. Uff, uh, sí. Uff, sí. A esta cara, me voy a poner diamante, dale. Pues contigo... ¡Vamos, vente! Que vamos a hacer el truco del amendruco. ¿Sabes cuál es el truco del amendruco? Uy, ¿Cuál? espérate, espérate. Está es muy oscuro. No, espérate. ¿Tiene eh... un cubo de agua? Vamos a tirarlo, mejor... Mejor... Aquí, donde estoy ahí, yo. Ahí. ¡Uh! Pero ya que pones antorcha. Mira, ya bajo yo. ¿Bajo yo? Baja. ¡Uh! ¡Madre mía! ¿Pero, oh, pero, como, pero como de la paña? Mira, mira, me da más que te pongo un cubo, ¿sabes? ¡Uh! ¡Tú baja mucho, Juan! ¿Dónde Ahí está. ¡Guau! Wow. Aquí puedes buscar diamante. Aquí cuando hay lava, cuando hay diamante. Ya. Ah, ¿verdad? Claro, no hace, hace falta diamante para poder picar la obsidiana. Sí. A ver. ¿Cómo, se, ¿Cómo se puede? ¡Ayú! Oh, ¡Corre, ¿Eh? corre, corre, corre, corre! ¡Corre, dale! Que yo... ¡Uy! menos nomás! ¡Ay! ¡Yo estoy falta de vida, eh. A ver, estamos en el 12, ¿no? Vamos a bajar un vamos a bajar un par de puntos más. Espérate, yo, yo voy primero. Te voy a, a hacer un truco a pillar adelante. ¿Y por qué no haces trampa? ¿Por no. qué no usas el F5? ¿F5? Sí, el F5 sabe qué. es A ah, ver, la cara Mira, a ver, mira, esto es tu copia de de diamante No, el F5 sabe qué. es No, aquí no hay, aquí no hay truco Es como un sistema Es que lo que hace Que puede Pero eso lo tienen puesto ¿Qué? la gente Pero Juan, eso lo tienen puesto La gente que usa, que usa trampa Y uno juega con trampa, y juega con trampa, no es divertido? Eso se llaman hacker Eh, hacker, ¿tú a ti te gusta jugar con trampa? Yo he visto vídeos de eso. Pues eso no mola. Juan. Juan. Juan. Juan. ¿Qué? Pica un poquito hacia abajo. Baja, ¿Por qué? Para que te baje un poquito, que estamos en la, en la 12 y hay que bajarse un poquito al 10 por lo menos. Pero así no puedo. Una, ya está, está, está, ya está, ¡Oh! ya está. ¡Ya ¡Oh! está. En serio. ¡Oh! A ver. Vaya, ¿qué te he dicho? Vaya, como nunca más acaso. Uh, uh, uh, uh. ¿Cuánto? Ah, no, pícalo. Eh, dame y, su, y subo. ¡Cuidado! Pica, pica. Y, dame y, hago, y te hago un pico Ay, de... ¡Tres, tres! tres ¡Oh, Reto. Coge, sigue picando diamante, vamos. Y, y hago un pico de diamante para coger. ¡Oh, sí, Diana, ¿quieres? ¡Oh, uh, más diamante! Ten Madre cuidado. Mía. Ten cuidado para esa velada. Oh, no, dame el Dámelo, ven. Dame el diamante. No, es mío. Que voy a hacerte un pico de diamante. Dame diamante. Dale. ¡Claro! Espera. Tengo cinco diamantes. A ver, lo cojo. Ten cuidado, si hay lava, no pique. Yo estoy oyendo lava, ten cuidado. Vale, nunca pique, nunca pique, nunca pique debajo tuya. Vale, Juan. No me empuje. No, ya vengo. ¿Vale? ¿Vale? Y si me encuentro, monstruo. No, te va a encontrar monstruo. yo A mi casa, voy a tardar muy poquito, ¿vale? Vale, ya vengo. Eh, día. Ay, de día, qué bien, bien. Ya ha llegado a la casa, ¿vale? Mira, y, y se ha. ¡Uh, oh, el árbol! Se ha puesto grande el árbol. Que tú, tú has plantado antes. Tú la que no podemos ni entrar dentro de la casa. lava ¿Por dónde? Ah, por aquí Kailava. Pero muy poca vale. Yo voy Es que necesitamos oro Para los buildings Porque si no ataca ¿Para qué, para, ¿Para qué el oro? ¿Para qué? Porque si no tenemos oro sí. con armadura o algo algo de oro, algunas partes de oro. Como un casco, una torchera o algo. Sí. Que los pilines da, da cara si no tiene oro. ¿Y qué son los pilings? Pues son una norma que vende si le echa oro. Ah, sí, yo soy un no golevito. ¿Estás seguro que te... Que... Tú lo echas y te intercambia. Ah, pero es... Tú le echas y te da cosa. Ah, pero eso del Minecraft o es de un modo de Minecraft? No, eso es del Minecraft, eso no es normal. Eso es lo que me vale. vinieron. Vámonos, parió. Eso es Lo siento. ¿Pero qué ha hecho, Juan? Se ha sin darme cuenta. Pero, que no, no. Le eché, me ha dado. Y se, po y se pone a yo, a ver. Ven. Anda, hazlo aquí, Aquí, hazlo. aquí ¿No? ven, aquí, aquí, ven. En dos. Aquí. Ya tengamos espacio para salir corriendo, ¿no? Dale, dale, dale con el mechero, caray. Dale al, al porta ya y lo enciendes ¡Adiós! Ya, ya tengo una vida! Pero ven para acá, ven. vámonos para la casa, vámonos para la casa ¡Vente ah, para acá! ¡Corre! ¡Va para acá! No. Tú, deja mi... dando te... de...! ¡Uy, tío! ¡Que me mata! Ah. De... ¡Que me mata! ¡Ay! Ah. ¿Qué, qué, te, ¿Qué te ha matado? ¡Ya me he muerto! ¡Pero, Juan! ¡Para acá le da! ¡Para acá le da! Al... Vamos a ver, ahora, ¿dónde está tú? Anda, ma mata al zombi Pero si no se le al zombi No ha muerto, Juan. Pero bueno, Juan, pero aparece, hijo El mío. Del árbol. Juan, pero aparece, eh. eh... Adiós. Salir. Oh. He sido víctima. Vamos corriendo, vamos corriendo, anda. ¿Y mi cosa? No sé, y la mía. ¡Joder, han desaparecido! ¡Corre, corre, corre! ¡Vete, vete ahí! ¡Pero corre, que no puedo dar contigo ahí! ¡Juan, vete para casa, Juan! ¡Pero Juan, vete para la casa, hijo mío! ¡Ya le he matado! ¡Vete dentro de la casa! Ya te he metido, será la puerta. Anda, ya voy yo. Pues ni tengo nada. Yo... Pues entonces sal tú, a por ahí, vamos. Vamos, sal. Vamos, ver sal tú para afuera. Tú, tú, tú, tú, tú. No, sal tú. ¿Me ha matado en serio? ¡Ale! ¡Yo no te vas a por matarme! Tuve lo que me ha hecho ¿Eh? ¡Es para allá! ¡Lo siento, lo siento! ¡Que te iban a mi ítem! Tu ítem, amigo ¡Nada! ¡Por matarme! ¿La larga seca se come? ¿El qué? ¿La larga seca se come? ¿La y la alga se come. Ah, no sabía yo. Hala. Eh, mira el biomazo. Sí. O te qué guapo, es que yo digo, yo yo vengo, yo llevo sin bajar nada. O te que chulo, colega, qué guapo. No sé, sí, yo me conozco todo los idiomas de esto. Yo me conozco tú. Yo no, yo llevo jugar al minecraft montón, que chulo ¿Y esto qué oh, eso es? Eso como hoja no que es de verrugas es que chulo, ¿no? Madera. Mira, esto madera tallo distorsionado Oh, qué chulo, Juan, el nether ¿Qué? ¿Qué? chulo el nether sí. Eh, mira, encontré el cuarzo Ojalá, Yo también Espere. No, he encontrado. Pero... No, es, es oro. Entonces, el oro que está. Aquí abajo el oro ahora. Sí, hay oro. Hoy oh, champiñones. ¿Dónde pues, está? Me he perdido, aquí abajo estoy. ¿Dónde? Abajo. me de picar. Pues yo no te veo. Mira, detrás de la del porta. Vale, detrás. Pues Oye, no te veo. No me voy a picar ¿En serio? ¿Qué? Ah, aquí abajo está sí. Pues yo no te veía Qué chulo el eh, ¿no, Juan? Aquí quitamos todos los árboles Y nos hacemos una casa Aquí se encuentra mucho Enderman ¡Oh! Sí. Qué chulada Ten cuidado, te vas a caer Ajá. Oh, con los gas no lo oye, yo lo estoy viendo nada <risa> más si lo veo es que lo odio a los gas eso le da con una bola de fuego con le hace le da con la espada se la devuelve te ya, y dónde estás tú pues al lado del portátil sigue sigue oh mira estoy viendo un enderman que te hago una barca. ¿Y un, para qué una barca? Porque así lo sienta, se queda buqueado. O lo... tú tu sí que sabes? Sí. Oye, y digo yo. ¿Qué? Eh, Sigue habiendo fortaleza aquí. Se me ha roto el pico. Pues habrá que irnos para atrás y hacer un pico. No, ya tengo un hacha. ¿Que te gusta más, el nede o la parte de arriba? O oh, el nether. Pero en, en el nether no, no, hay, no hay diamantes. ¿El qué? En el nether no hay diamantes, Juan. Pero a mí me gusta el nether. Ah. a mí qué me gusta, Juan? ¿Pero qué te la, gusta? la tortilla de patata. Si allí no existe la tortilla de patata. ¿Cómo que no? No. Pues ah, habrá que inventarla. Esto es un mod, lo de la tortilla de patata. Pues voy a hacer un mod que parece tortilla de patata. Sé que los mods lo hacen los creadores. Oye, ¿qué pasa? Yo, yo también quiero ser creador. Pero tú eres gamer, youtuber. Pues sí, esto. <risa> pues yo creo que no. ¿Cómo que no? Ah, ¿Duda duda de mí? ¿Para qué, ¿Para qué ha cogido la lava? No, por... ¿Que me queda troleado? Sí. No, para el más Vámonos, Juan. Vale. Espérame. Vamos. Oye Espérate, vamos a ir por aquí. Vamos. Parece sí. Corre, que hay de noche, corre. ¿Pero qué hace? Le sin darme cuenta. Pero Juan, hijo mío. Ya, ya ha parado eso. Mamma mía, de mi alma y de mi santo corazón. Estúpido ah, esqueleto. ¿No has quitado la lava? No, porque te la lava, me has bugueado, guapo.